a muchas personas que estoy agradecido y no lo he olvidado siempre lo recuerdo yo lo tengo presente no soy un presidente solo soy un cantante no tengo apoyo no lo necesito yo fluyo como arroyo y voy a ser un mito la vida para mí ya no tiene sentido y siento muy adentro que me ¡Suscríbete y no debo inventar Y ciertamente pienso que las cosas que me dicen Quizás sí tenían razón y no existen cicatrices Pero muchas veces pienso que solo se pierde el tiempo Sé que hay cosas que de plano se superan sin esfuerzo Pero me queda muy claro que no hay impedimento He tenido mi momento, he vivido tantas cosas pues yo tengo un sentimiento que no sé cómo explicarlo He buscado muchas formas para hoy yo expresarlo Y he fallado en el proceso Y aunque sigo sin hablarlo, solo sigo en retroceso donde quiera que yo vaya Ya no siento que respiro Las cosas se desmoronan Todo pierde ya sentido Mi cuerpo se descontrol Ya no sigo ese camino Mis recuerdos se ha borrado Ya no quiero ni pensarlo Y mi alma me abandona Los días son tormentos Las noches son sufrimiento Y el recuerdo del pasado Y me siento confundido Y aunque no había encontrado La respuesta coherente Hoy por fin he descifrado Lo que desean casi siempre Y me encuentro aterrado Ya que siento en el pecho Un sentir que el pasado me advertía de los hechos las cosas nunca cambian siempre vivo un tormento mi mirada está apagada y no, no quiero más intentos las cosas que digo lo que yo expreso eso no se compara a lo que he querido pero aunque lo intento ya no puedo lograrlo mi alma se muere y no puedo el dolor puede ser fuerte, puede ser algo constante. Y no saben cuántas veces me ha costado levantar. Ya no quiero esos amigos que no ayudan, que critican. Ni todos mis enemigos disfrutan de verme así. Aunque pueda estar sufriendo, no muestro mis sentimientos. Porque nadie a mí nunca me logrará entender. Y les digo a esos bocones que tienen. que yo estoy maquinando lo mejor ya voy creando suelto rima fulminante con un clonco muy violento aunque a muchos eso les duela se quedaron en la escuela intentando llegarme así sea a la suela